Muy bien, muy buenas noches. Su profesor Jorge Uribe, originando desde la deliciosa, fría y cosmopolita ciudad de Bogotá. Eh, hoy tenemos una, una sesión sincrónica que espero que sea la última de nuestros maravillosos encuentros sincrónicos que hemos tenido en este semestre y de los maravillosos que tuvimos hace ya como unos 12, 13 meses cuando ustedes iniciaron su maestría. Eh, podríamos llamar esta clase de nuestro colofón como para redondear exactamente eh, lo que estamos haciendo acá. Eh, la gran mayoría de las cosas que, que voy a decir las he dicho a lo largo de los encuentros sincrónicos y ustedes ya deben estar cansados de escucharme, pero, pero no quiero terminar sin volverlo a repetir porque ya que ustedes salen como dicen al, al, al terreno de la actividad profesional ya no van a tener el espacio académico de profesores que los puedan guiar o orientar pues si bien vale la pena hacer un par de reflexiones la primera que quiero hacer es eh, ¿Cuál es el sentido que tiene esta asignatura dentro del contexto curricular de la maestría? Y pues muchos de ustedes eh, ya al final y de haber pasado por los cuatro ejes que conforman la estructura de todas las asignaturas de la maestría, pues es el hecho de que eh, el fundraising como actividad profesional cada día más está cobrando fuerza por el hecho, no solamente de que las empresas o las organizaciones en general se están moviendo hacia procesos de innovación que requieren financiamiento, recursos, sino que además se están convirtiendo en parte de estrategias que de una u otra manera, en primera instancia, se asociaron con la responsabilidad social corporativa, después se elevaron a la categoría de sostenibilidad y que ya hoy en día la sostenibilidad hace parte del de pensamiento y la actividad estratégica de todas las organizaciones. Y eso nos lleva a concluir de que buscar recursos no reembolsables que están por fuera, digamos, del torrente financiero normal, o sea, fuera del sistema financiero, se está volviendo cada vez más eh, recurrente para el tipo de actividades que ustedes están realizando, no solamente de, de innovación propiamente dicha, sino de la innovación social, donde el factor del desarrollo territorial juega un papel fundamental. Y he insistido, y eso es una de las cosas que más me alegran de participar de esta maestría, es su carácter regional. Ustedes están repartidos por todas partes del país. Aquí tenemos gente que está en Ubaté, está en Cimitarra, está en Medellín, está en Caucasia, ¿dónde están los de la costa? Araceli está también en, en Antioquia. Bueno, en fin, estamos repartidos por todo el país. Por lo tanto, tenemos un compromiso, un compromiso profesional en cierta forma un compromiso social, pero ustedes tienen un compromiso adicional, y es que esta maestría los ha haya subido al plano estratégico, y que ustedes muy rápidamente salgan del plano operacional de sus empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes invirtieron en esta maestría para subir a un nivel profesional importante en el país, no mucha gente en el país tiene la oportunidad de hacer una maestría y menos aún de una maestría en un tema tan fundamental y tan de punta como la innovación en una universidad seria, responsable y que está liderando procesos académicos de esta naturaleza. ¿Cómo lo demuestra? El hecho de que estamos aquí reunidos, ustedes creo que son la segunda cohorte y ya vamos para la sexta cohorte y tenemos ya un acervo, un brain power, de más de 150 estudiantes que están pensando como estamos pensando nosotros acá. Entonces, en ese sentido, eh, quiero que se sientan orgullosos y obviamente los felicito de haber culminado este largo proceso con todos los sacrificios que ha implicado para ustedes, eh, de sacrificios familiares, de trabajo, inclusive en una circunstancia de de vida bastante compleja determinada por, por una crisis sanitaria de las proporciones y las dimensiones que hemos vivido pero eso no los excusa de eh, exigirse más porque ya el hecho de ser ustedes magísteros en, eh, en las ciencias de la administración de empresas con énfasis su especialización en la innovación les demanda una capacidad de pensamiento, de análisis y de acción superior. Y por lo tanto, ustedes no se pueden conformar con quedarse en el nivel medio y muchísimo menos en la mediocridad, sabiendo que aquí todos somos exigentes. Eh, este eje que estamos terminando, como les dije a ustedes, tiene un propósito fundamental. Y el propósito fundamental que iba, digamos, no sé si decirlo, eh, eh, eh, inmerso eh, como eh, eh, en el fondo del mar, era el hecho de poder moverse, ya no en el pensamiento crítico, ni en el pensamiento analítico, que se supone que lo desarrollaron ustedes a lo largo de 14 o 15 meses, ¿cuánto duró la maestría? ¿En términos de, de clases? ¿Son 15 meses? 18. Bueno, 18, sí, dame el favor. Pero sí, contando los meses de, de vacaciones, da como 13 meses. Exacto, bueno, 13 meses de intenso trabajo académico, que los obliga a eso. Entonces, este eje, que si bien estaba totalmente concatenado con los demás, y guardaba sentido, y dentro de la estructura pedagógica lo que busca es que ustedes sean propositivos, aquí el carácter propositivo del eje era subirse al plano de la creación, de ser creativos, en función del pensamiento estratégico. Y yo escogí como centro del eje una mega tendencia que se está dando en las organizaciones hoy, cuando digo hoy estoy hablando de los comienzos de la tercera década del siglo XXI, eh, que están utilizando todas las empresas. Es que ya la estrategia, Propiamente dicho, y cuando hablamos de estrategia nos movemos en el plano de la gestión de las empresas, eh, están requiriendo de una serie de habilidades adicionales para hacer que su estrategia sea ejecutable y sea posible. La razón es muy sencilla, porque ya la estrategia prácticamente, como lo pudieron ver ustedes por el ejercicio que hicimos, se está volviendo... In, implícitamente pública. Me acuerdo que cuando iniciamos el eje, yo le dije a Araceli, vámonos a la empresa, no me acuerdo qué empresa íbamos a ir a que nos prestara eh, su estrategia de competitividad y seguramente nos iban a decir, no, qué pena con ustedes, nuestra estrategia de competitividad es eh, secreta o es privada y con muchísimo gusto le prestamos nuestra estrategia de sostenibilidad que indudablemente sí es pública. Entonces, aquí la razón por la cual las empresas se están viendo obligadas a, de alguna manera a hacer pública su estrategia de competitividad ha sido la fuerza, no solamente de los clientes, y muchos de ustedes en este ejercicio se pudieron dar cuenta al tratar de extraer de la estrategia de sostenibilidad, la estrategia de competitividad, y ahora voy a hablar de eso, que la mayoría de sus estrategias de competitividad están centradas en el cliente, es obvio. Como también es obvio que la mayoría de las estrategias lo que buscan es el crecimiento de la empresa. No me van a salir con el cuento como algunos de ustedes que la estrategia de la empresa es hacer feliz a los colombianos y salvar el planeta, porque pues hay empresas que pueden ser maravillosamente o muy buenamente intencionadas en hacer feliz a los colombianos y salvar el planeta, pero si están mal manejadas, si tienen una estrategia de competitividad equivocada, pues lo que va a pasar es que van a sucumbir en el mercado. Las fuerzas de los mercados determinan la competitividad de las empresas. Ninguno de ustedes compraría acciones de Alpina si saben que Alpina se está quebrando. ¿Tú vas a vender tus acciones de nutresa, Sor Cristina? Están subiendo. Pero por cuenta de las fuerzas de otro mercado, que es no el mercado real de, dirigido a los clientes, sino del mercado bursátil dirigido a los propietarios especuladores por acciones. Ahí hay dos dinámicas sumamente interesantes. Que por ejemplo el grupo Sura, como grupo, tiene que confrontar. Porque el Grupo Sura, pues básicamente es un portafolio de empresas. Pero el, para que el Grupo Sura como grupo y sus acciones progresen, pues tienen que moverse más sus estrategias a ese mercado, que es el mercado bursátil. Mientras que el grupo, las empresas de su grupo, pues sí están concentradas en los mercados reales para darlos... Resultados de crecimiento establecidos en las estrategias de cada una de las organizaciones y que finalmente confluyan a la fuerza del portafolio del grupo. Eh, entonces, eh, la exigencia era ser creativos. Y, oh sorpresa, para el profesor Uribe, eh, siguen insistiendo en el carácter descriptivo de las cosas. Obviamente me tiene aburrido, tengo que decirlo, porque se los he dicho en 50 formas, en todas las evaluaciones y en muchísimas evaluaciones individuales que les hice de todas las tareas que tuve el honor de leer y, y orientar, no solamente en este módulo, sino en los anteriores. Pues, en el, eh, hace 13 meses, unos estudiantes que no venían de estudiar permanentemente en la universidad y que tenían que hacer el esfuerzo de una maestría de generar una serie de reflexiones, pues era obvio que tenía que aferrarse a describir textos o documentos que estaban analizando y mostrar que habían hecho esa, esa descripción para poder de una u otra manera sacar conclusiones. Pero aquí no. Aquí la tarea era muy sencilla. Léase eso. No me lo describa, porque yo también me lo leí todos. Hice el esfuerzo el fin de semana. Todos, los leí. Shell, Ramos, Sura, Movistar, Corona, Familia, Bianca, Alpina, Cenex, Procaps, Grupo Bolívar, Carvajal, con concreto, Ramo Costobamba, Colombia. Muy buenas empresas. Ahí está representada la estrategia del país y todas esas empresas ustedes se pudieron dar cuenta que se están moviendo en esta megatendencia que yo les estoy tratando de explicar. O sea, se están moviendo en el plano de las narrativas estratégicas. Escoja el, el reporte de sostenibilidad, léalo, entiéndalo, hay muchas formas de leer a estas alturas del partido. Y de ahí, extracte, no describa, sino haga un ejercicio mayor. Extracte, algunos elementos que le puedan a usted servir para construir usted, no lo que ellos digan, una narrativa, o sea, un texto narrado, estructurado en un lenguaje técnico y gramaticalmente construido, con puntos y comas y interrogaciones o lo que sea, que tenga sentido y que dé cuenta de la estrategia. La estrategia no está ahí escrita, aunque yo se las mostré en el año 2019 de Alpina, y a veces empresas todavía son un poquitico reacias a dar a conocer su estrategia de competitividad al interior del reporte de sostenibilidad, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo de mirar por dónde extracta uno y por dónde lee uno entre líneas eh, lo que eh, se está diciendo. Pero ese era el trabajo. Así estaba formulada la tarea completa. Lo que pasa es que yo fui muy generoso en decirles, no, ya no quiero que me hagan ensayos, no se preocupen. Eh, no es necesario que miren estos elementos. Vamos a hacer la tarea mucho más sencilla, porque ustedes están trabajando eh, y tienen muchas responsabilidades. Entréguenme solamente la última diapositiva que plantea la tarea. La tarea hacía... Hacer el ensayo corto y hacer una presentación de diapositivas de tres o cuatro diapositivas donde se diera cuenta en una última diapositiva de la narrativa. Yo la corté porque dije, yo le creo a los estudiantes de que están leyéndose un reporte de sostenibilidad y de ahí están extractando, entonces no, no necesito que me justifiquen, pero entonces voy a leer con mucho cuidado la forma como construyen la narrativa. Y, y la sorpresa es que eso no fue así, a excepción de cuatro, cuatro grupos. Pero si hubo cuatro que fueron capaces de hacerlo, la pregunta es por qué el resto no. Esa es mi preocupación. Los cuatro a que más o menos construyeron una narrativa aceptable, dos me escribieron cinco veces, seis veces, siete veces por el correo de Canvas, por mi WhatsApp y todo, me dijeron profe, esta es la narrativa, usted qué opina como usted dijo que era parte del grupo eh, pues lo vamos a utilizar y lo vamos a explotar y yo acepté el reto y por ejemplo Diego eh, en la diapositiva puso grupo y me puso a mí, me incluyó a mí en el grupo eso lo puede llevar a 25 puntos eh, en la tarea eh, si ahorita nos convencemos de eso. Eh, entonces, sí, efectivamente estoy preocupado. Estoy preocupado. Porque no sé si existe o una terquedad o una tara, o no estoy siendo claro, frente al, al, al, al, al deseo que tenemos los profesores. Además, no, es lo, no soy yo, sino es la estructura de la, de la maestría. De que ustedes se muevan en ese nuevo nivel que les va a exigir a partir de la próxima semana, que ya no tienen clases y que ya salen de la universidad, que ya pueden ponerse el letrero de magister en vez de ese letrero tan horrible que, que nunca lo he usado de maestrante. No, todavía no sé qué quiere decir eso. Entonces, ustedes tienen un compromiso con ustedes mismos. De actuar y pensar así. Esa es una condición del magister ni se diga el PHD, aunque los PHD tienen el problema de que ya se elevan demasiado, entonces ya nadie los entiende. Por eso es que es muy raro que haya doctorados en administración de empresas, yo siempre he sospechado de los doctorados en administración de empresas, porque pues si eso no, no sale del terreno, es, es muy grave. Entonces, eh, aquí obviamente a mí la preocupación no es la nota, le voy a dar la oportunidad a los cinco o seis grupos que insistieron en esa, no sé si Terquedad o tara o lo que sea, de, de, de si, así lo vamos a hacer, Iván, no te preocupes, eh, para que vean que sí es posible, para que vean que no es un invento a mí de, del profesor Uri de que no, es que el profesor Uri sabe más que yo, Señores, aquí ya, de aquí en adelante, somos todos pares. Y así los vamos a tratar. Aquí no se trata de que yo sé más porque soy su profesor y usted no. Todo lo contrario. Ustedes saben muchísimo más que todos nosotros los profesores. Y tienen los elementos nuevos, modernos, los conocimientos para hacerlo. Además por una razón, porque ustedes sí se vieron la película completa. Nosotros los profesores nos vimos nuestra peliculita y nos la creemos y pensamos que nuestra asignatura es la más importante. Por supuesto que no. Está más, más esotérico que el fundraising, que puede ser? Pues, ¿Cómo voy a pretender yo que esta sea la asignatura más, eh, más eh, eh, importante? Claro que no. Pero sí juega un papel dentro de la estructura curricular de la maestría y es eso tener la capacidad ustedes de moverse en el pensamiento estratégico a partir de lo que están haciendo las grandes empresas del país, que las acabo de leer y que ustedes las escogieron, que se están moviendo en una ten mega tendencia que está determinada no solamente por la fuerza de muchos de sus stakeholders, pero también de sus shareholders, sus clientes, y que ya no pueden subsistir en los mercados, por eso se trata la competitividad, eh, si no construyen un cuento, una narrativa. Entonces, ahora surgió esa necesidad de pulir inclusive nuestra capacidad de construcción gramatical y el uso del lenguaje. Ahora les voy a dar varios ejemplos. Entonces, eh, las empresas que voy a mencionar después de este ejercicio, tienen la oportunidad por parte del profesor Uribe de hacerme llegar en el medio que quieran, una reconstrucción de su narrativa, along the lines, como diría uno en inglés, o más o menos dentro de los parámetros de lo que voy a demostrar ahora de cómo se construye una narrativa. ¿Cuál es el primer ejemplo? Eh, vamos a ver si puedo compartir con ustedes una imagen que tengo por acá. Eh, Diego, yo te pediría, si tú tienes inconveniente, que ahorita me ayudes a, a compartir también eh, una, una, la, la diapositiva inicial que tú me enviaste hace seis o siete días y la que presentaste, para que veamos una evaluación, de una evolución de una narrativa. Listo, perfecto. No tienes inconveniente. No, ya la, ya, la, ya la encontré. Ok. No encuentro lo que lo que quiero compartir. Voy a ver si comparto toda mi pantalla. ¿Están viendo ahí algo? Sí, pues. ¿Semex? Señor. señor. Sí. Muy bien. Como les, les mencioné, no es fácil encontrar la estrategia redactada por la misma empresa. Ni más faltaba. La, la estrategia de competitividad. Entonces el ejercicio era extraer de la lectura del reporte de sostenibilidad algunos elementos que le den a uno un, un, un indicio de que eso es estrategia de competitividad. Muchas de las empresas obviamente están utilizando su estrategia de sostenibilidad y esos reportes como una, eh, un medio de comunicación y de hacerse conocer. Y muchas empresas dicen mentiras. Pues perdónenme la, la expresión. Eh, como que se, se, se echan demasiadas flores de que están cambiando el mundo. Ustedes no están para creerle a las empresas, por favor ustedes están para ser críticos de lo que las empresas están diciendo. Porque si se comen el cuento, pues que me hacen una infografía, como me hicieron algunos, como si fuera redactada por esa empresa, y nosotros estamos cambiando el mundo y todo. Y yo leí y decía nosotros, ¿quiénes? ¿Los que están redactando esta infografía, que son estos estudiantes o es esa empresa? Eso no tiene sentido. Entonces, les voy a dar un ejemplo. El CEMEX en una de sus páginas, por allá en el reporte, dice estrategia de negocio y finanzas. Entonces cuando uno ve ese título, uno dice, por aquí algo me huele a que tiene que estar hablando de temas de competitividad. Porque ahí no están hablando de salvar el mundo, de que están haciendo responsabilidad social corporativa, de que están haciendo producción limpia. Nada, ahí están hablando de estrategia de negocios y finanzas. Entonces, yo siento de la lectura que hago rápida de los reportes, cuando veo esos títulos, ahí paro. Digo, ahí algo me debe estar diciendo, que eh, aquí hay algo de estrategia. Entonces, miremosla. Tenemos un portafolio de activos geográficamente diversificado. Entonces, la palabra geográficamente diversificado del portafolio de activos me quiere decir que esta es una empresa que, que de una u otra manera se está expandiendo o de una u otra manera tiene presencia comercial en varias regiones, países o sectores, dependiendo del carácter de la, de la empresa. el mercado sostenibles y de crecimiento rentables. O sea, ellos no se van a mercados que no están creciendo, que no les van a generar rentabilidad. Lo cual quiere decir que en su estrategia de negocios para llegar a mercados sostenibles y de crecimiento rentable es que, que hay una dinámica económica en esos países que les podría permitir mantenerse. Es obvio, porque el negocio de Cemex, ahí lo están diciendo, es cemento agregados y concreto premez, premezclado, entonces tiene que meterse en países donde la gente está usando cemento agregados y concreto premezclado. Seguramente la construcción tiene una dinámica, seguramente la infraestructura y los proyectos de infraestructura gubernamentales tienen una dinámica. Estos señores fueron los que hicieron las losas del Transmilenio por la autopista norte en que se partieron todas. Generamos valor para nuestros accionistas. Es pues, obvio. Que es que lo que le interesa a la empresa es que sus accionistas, al final del estado de resultados de la compañía, el presidente de la compañía nos fue súper bien y vamos a repartir un dividendo. Y si usted, señor Uribe, tiene 5 mil acciones, pues a usted le va a tocar 100 pesos de la rentabilidad de la empresa a través de una estrategia de crecimiento. ¿Cuál es la estrategia de CEMEX? Pues una estrategia de crecimiento. Pero además tienen una disciplina financiera en la inversión disciplinada de recursos. ¿Y cómo lo hacen? Aquí muestran el modelo de negocio. Con un portafolio verticalmente integrado, cemento, agregados y concreto. Que responde a las necesidades de cada mercado. Y cómo lo apalancan, mejorando aún más nuestra eficiencia operativa y rentabilidad. Para los señores de Semes no es posible, en su estrategia de negocios, como lo están diciendo ahí, crecer. Quiten las palabras eh, que adornan eh, la, la, la narrativa con visión de futuro. Sí, es posible que para la formulación de estrategia tengan allá en el Departamento de Estrategia o la Presidencia o lo que sea, algunos expertos en prospectiva, para que hagan análisis prospectivos en términos de futuro, es obvio, la prospectiva estratégica está funcionando, pero eso no es lo importante ahorita para extractar la estrategia. Entonces, con esos elementos, estoy seguro que un grupo de cuatro muchachos que están mirando, obviamente mirando otros aspectos, por ejemplo, la carta, todos estos reportes de sostenibilidad tienen una carta del presidente. La carta del presidente que es, una, es de dos hojas. Hay que leérsela, toda. Leérsela entre líneas. Porque es muy probable que ahí el presidente de la compañía esté expresando la visión del negocio del presidente. Entonces, ustedes tienen que leerse eso con cuidado. La carta del presidente no es una carta que el presidente escribe un día y después de almuerzo solito. La carta del presidente que va en un reporte de sostenibilidad la manejan cinco o seis personas, la pulen tres personas y la firma el presidente. Entonces, ahí hay elementos para construir la estrategia. ¿Dónde están los estudiantes que hicieron semes? Diego Andrés Franco. Por aquí probé. Bueno. Espérate un segundo. Diego, muéstrame tú eh, lo que ustedes me, me pasaron antes de hablar conmigo. Muestranlo. Listo, ya les presento. ¿Alguna pregunta mientras Diego prepara su... por lo que acabo de decir? Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, Pintuco, para los del grupo Pintuco. Muy bien. Uh -huh. eh, Sir George, aprovecho para preguntarle respecto al hervor que le hacía falta eh, al, al, al, a la estrategia de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Po postobón. No, muy bien. Ya te voy a, ya te doy la palabra, pero me encanta que hayas utilizado el término hervor. ¿Qué es lo que pasa cuando uno construye narrativas? Que uno la redacta rápido, pero la, la redacción que la saca uno rápido, tiene uno que volverla a leer y releer hasta que le, le suene a uno y que tenga sentido. Acuérdense cuando yo expliqué el concepto de narrativa de cómo el, el cerebro humano desde chiquito está acostumbrado es a que le cuenten un cuento. Uno lo dormía con un cuento. Entonces el cerebro está acostumbrado a responder a cuenticos, a narrativas, tanto que decimos no me eche cuento. Entonces cuando ustedes me escribieron, yo les dije, le falta un hervor es que ustedes se sientan y la lean y digan, oiga, quite esa coma y póngala aquí y más bien cambie la palabra tal por lo que sea. Entonces, ya te respondo, eh, Andrés, eh, eh, porque ya creo que Diego logró sacar la, la, la, la que me presentó. y sí, todavía claro. no estaba yo de integrante, Andrés, te agradezco mucho, que me Diego, que me hayas puesto ahí. En esta narrativa yo no había participado, sí. De, de hecho, tal vez tengo una más antigua. No, no importa, deja esa es ahí. Ellos sí, sí, te enviaron esto. Oiga, profe, leímos CEMEX y, y llegamos a esta conclusión. Miren lo interesante. Este grupo presentó una tarea de cinco líneas. Ustedes, muchachos, acostumbrados a hacer ensayos de 23 páginas. La delicia de tarea. La tarea no necesitaba más de dos párrafos. Estrategia apoyada en un robusto de enfoque en el cliente o al cliente. Pero ¿cuál es la estrategia? Ahí no están diciendo. Simplemente dicen que están apoyadas en un robusto enfoque al cliente. Seguramente ellos sacaron de ahí algo que estaba diciendo Cemex en el reporte donde el cliente juega un papel fundamental. En términos de narrativa y en términos de la ciencia de la administración de empresas, uno dice que esta estrategia, sin haberla definido todavía, está centrada en el cliente. O sea, es una estrategia muy comercial, donde la satisfacción del cliente, es obvio, la gran mayoría tiene sus, sus estrategias centradas en el cliente. pero A veces no, a veces tienen estrategias, por ejemplo, de internacionalización y de, y de expansión, donde están centradas en, en si el, el mercado responde o lo que sea, o de diversificación, entonces en vez de mirar al cliente, miran si los productos donde están diversificando están siendo aceptados en el mercado y cosas de esas. Pero aquí CEMEX eh, dice, nuestras, ustedes dijeron, está apoyada en un robusto enfoque al cliente con base en innovación tecnológica radical. Ese es un término que seguramente ellos conocerán, pero para nosotros la palabra innovación tecnológica radical no dice mucho. Comunicaciones integradas de marketing a través de los distribuidores para robustecer la presencia regional y simultáneas sendas hacia el desarrollo sostenible. Ahí la narrativa no suena bien, porque no, primero no están diciendo cuál es la estrategia. Están diciendo que está enfocada en el cliente, que está basada en la innovación tecnológica, en las comunicaciones que de una u otra manera eh, la red de distribuidores les sirve para su presencia regional, por lo, cuanto, por lo tanto, ahí hay algo de expansión o de, de, de mayor presencia en mercados. Y simultáneas sendas hacia el desarrollo sostenible, pues esa es la carreta que todas las empresas están diciendo en el reporte de sostenibilidad, porque ustedes ya saben que se están orientando hacia los objetivos de desarrollo sostenible, entonces, si ustedes quieran, querían adornar la narrativa de su estrategia, puedan poner en el último renglón, eh, en el contexto del desarrollo sostenible y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Como para que la estrategia, uno diga, sí, esta empresa está haciendo plata y, y quiere cambiar el mundo a través de los objetivos de desarrollo sostenible, cualquiera que sea la carreta que ponga ahí. En el, en, el, en el reporte de sostenibilidad, pero nos, es que la tarea no era eh, evaluar si los objetivos de desarrollo sostenible se estaban cumpliendo o si los metían o nada aquí estábamos, era extractando estrategias oye, muéstrame otra intermedia, Diego de lo que yo les mencioné listo, listo ya. no me acuerdo que hubiera desambiado o sea, esa no me gustó para nada pero ahí había elementos Ah, esa, esa fue la primera que me enviaste. Tal vez. Carolina. Estrategia de aumento de ingresos y reducción de riesgos. Ah, ahí ya saben, allá le pusieron nombre a la estrategia. Yo le insistí varias veces a Diego quítame la palabra aumento de ingresos porque la palabra aumento de ingresos no significa nada en la ciencia de la administración de empresas pues es obvio que todas las empresas quieren aumentar sus ingresos, coloquialmente hablando. ¿Pero eso cómo se llama en estrategia? ¿Es una estrategia comercial de crecimiento? Esa es una pregunta que le hice. Y obviamente reducción de riesgos. Muchas de las empresas que ustedes estudiaron eh, identificaron el COVID-19 como un riesgo que han tenido que afrontar y que les había determinado generar una estrategia de choque para minimizar el riesgo del COVID-19. Cualquiera que haya sido el riesgo que genere el COVID-19 en su industria, en su sector y en la empresa. Hay que mirar esas tres dimensiones. Hay empresas que seguramente el COVID les generó todo lo contrario, una oportunidad de crecimiento. Para Cemex fue un riesgo. Eh, apoyada en un robusto enfoque al cliente, con base en innovación tecnológica, a través de distribuidores y simultáneas centros de desarrollo, el crecimiento de stakeholders y el legado de un mejor futuro. ¿Cómo terminamos? La última entonces. Sí. En esta yo no participé, o sea, yo sugerí algunas cosas y unos cambios, entonces, tú, Diego, cómo llegaste a eso? Hola, Bueno, dice, estrategia de crecimiento comercial y reducción de riesgos, apalancada por la innovación tecnológica y comunicaciones integradas de marketing, apoyada por una sólida red de distribuidores para consolidar la presencia regional en la ejecución de obras de construcción privadas e infraestructura pública centrada en el cliente y enmarcada en el contexto del desarrollo sostenible y la generación de ventaja competitiva para los stakeholders está muy interesante ya cobra un poquito más de sentido ya uno dice esta empresa así como la narra Diego y Carolina está hablando de estrategia está buscando crecer quiere reducir riesgos Apalanca esa estrategia con innovación y comunicaciones de marketing. Eh, se apoya para eso en una red de distribuidores que también le sirve para tener una presencia en mercado sobre la base de que esos distribuidores se van a mover en obras de eh, privadas o de infraestructura pública. Insisten en que el cliente es muy importante, las necesidades del cliente y ajustadas a las necesidades seguramente una obra necesitará concreto premezclado con piedras, no tengo ni idea de ese negocio, y seguramente otro cliente necesitará más, más bien agregado con arena, no sé. Eh, eh, haciéndole una crítica a Cemex, eh, pues creo que cuando el Transmilenio los contrató para que hicieran las losas del Transmilenio, pues los contrataron para que las hicieran con cemento sólido que durara 25 años y para ahorrarse una platica, o yo no sé quién se la ahorró, pues hicieron las losas con un cemento que no resistió 25 años, sino 6 meses, antes de que se partiera eh, en, en mil pedazos y en las 100 mil losas que tiene el Transmilenio. Pero ahí está, relativamente aceptable, eh, tiene sentido, está narrada, eh, tiene puntos tiene comas eh, tiene una secuencia lógica acuérdense cuando hablaba de aumento de ingresos y cuando no decía cuál era la estrategia eh, bajó lo de los lo del cliente a centrada en el cliente porque sí la estrategia está centrada en el cliente pero antes tenían que hacer plata eh, y pues obviamente como es una empresa que está en el sector extractivo pues el contexto del desarrollo sostenible es interesante. Yo no sé qué es generar una ventaja competitiva para los stakeholders. Porque uno genera ventajas competitivas es para la empresa. A los stakeholders les genera siempre, simplemente el beneficio de que se sientan satisfechos con la empresa y no quieran actuar en contra de lo que hace, no hace o deja hacer la empresa, de acuerdo con nuestro concepto tradicional de stakeholders. ¿Alguien quiere comentar esta narrativa? Pues me parece súper interesante, muy fluida, y volviendo al inicio, eh, cuando tú dijiste que se trata de contar un cuento como cuando éramos niños, pues es un cuento eh, bastante distra distraído, ¿no? Sí, sí. Claro. Increíble. Entonces, cuando uno construye esta narrativa y se la entrega al presidente de CEMEX y le hace una entrevista a un periodista, y dice, bueno, cuéntenos qué está haciendo CEMEX. El presidente de CEMEX generalmente cuenta ese cuento. Cuando ustedes hacen narrativas, ustedes tienen que vender su cuento para conseguir fondos. Por eso es tan importante, cuando les dije, formulando las estrategias de... De, de, de, de, de fundraising la construcción narrativa de la causa que sea lo suficientemente poderosa y mueva a la gente a poner plata y meterse la mano al bolsillo estamos de acuerdo andrés totalmente ahí está diego celebrando con gabriel eh. Por ahora voy a ponerle a 22 a ese grupo mientras aclaro el tema de la generación de ventajas competitivas. Ahora yo les voy a mostrar el, el, el caso de Pintuco. No me hicieron caso los de Pintuco, pero les voy a mostrar el caso de Pintuco. Eh, y ahora te doy la palabra a ti, Andrés, que querías hacer algo. Haz la pregunta, Andrés. Pues básicamente sobre el hervor que nos hacía falta para terminar la, la redacción de, de estrategia. Eh, nos dimos la pela ayer en la noche y salieron, digamos que un párrafo como de cuatro o cinco renglones y otro de dos o tres, donde... ¿De qué, ¿De, de qué grupo? Eh, postobón eh, Postobón, sí, pasa... ustedes, ustedes se dieron la pela hicieron un esfuerzo y es uno de los grupos que tiene una narrativa quieres mostrarla? pues ¿Nos, mi... nos cuentas cómo se dieron la pela con mucho gusto pero si quiere doctor yo posto... muestro lo de pintuco mientras tú preparas tu, tu, tu narrativa te parece me parece sí señor perfecto okay. pero la, la última narrativa usted no la conoce doctor. O sea, la que nos dimos sí. la pela anoche, no la no la visto. Pero tuvieron que haberla subido, ¿o no? Fueron claro, las que las yo vi. vimos, sí. No, yo las vi. Ah, bueno, perfecto. Sí, por eso te les puse que estaba bien. Pues no, la, no las he comentado, pero les sí, tengo sí. chulito. O sea, ¿qué pasó? Gracias. Gracias, Sir George. <risa> y si la, me la compartes ahora, eh, de golpe te suben sí. los puntos. ¿Están perfecto. viendo esta? Sí, la voy a preparar entonces y la. Muy bien, prepárala ¿Están viendo esta la no. carta del presidente Pintuco? No, no, no, no señor, no está presentando. No presentan. espérese un minuto, entonces yo miro a ver otra vez. ¿Aquí la ven? Sí, ya pasó la. Sí, también. gracias. ¿Sí la ven? Sí. Muy bien. Sí, señor. Entonces, Pintuco. Todos sabemos que es Pintuco. ¿Alguien ha pintado la casa con Pintuco? No se le ha acabado el matrimonio a ninguno de ustedes por cuenta que la señora quiere que pinte el baño y uno se va y compra un cuñete de pintura y se tira el baño. Pero bueno. En Pintuco estamos comprometidos con nuestra consolidación. Miércoles, hay empresas que en vez de crecer o de buscar crecer, como es el caso de Cemex, que es una multinacional que pues, hay empresas que necesitan, porque han venido creciendo, consolidarse. O sea, hacer como un especie de alto en el camino y decir, bueno, miremos a ver si hacemos una estrategia de consolidación para asegurarnos de que estamos fuertes en nuestra estrategia competitiva en el mercado. ¿no? Entonces, ahí, después de leer, esto es la carta del presidente de Pintuco en el reporte de sostenibilidad. Entonces, a mí cuando me utilizan esa palabra, a mí ya me huele, no a sostenibilidad, ni a responsabilidad social corporativa, sino que me huele a estrategia comercial, competitiva. Dice, en consecuencia, nuestra gestión en 2017, creo que era el último que teníamos o que ustedes me enviaron. Tuvo como foco el desarrollo de programas orientados a la excelencia operacional, el fortalecimiento de la cadena de suministro y la calidad en el desarrollo de los productos. Yo con eso construí una narrativa de dos renglones Y la justifico al profesor Uribe con esta diapositiva, diciéndole, mire, profesor Uribe, la estrategia de Pintuco es una estrategia de consolidación, que está apalancada y focalizada en la excelencia operacional, el fortalecimiento de la cadena de suministro y la calidad en el desarrollo de los productos. Punto. Con eso, el profesor Uribe, estoy seguro, me pone 20. No me pone 5, O pues me pone 20. La extracté, como que la olí de la carta. Así de sencillo. El tipo ahí de, perdón, el presidente Pintuco no está hablando de competitividad ni cómo a través de su programa de desarrollo sostenible para generar color a la vida, porque obviamente en una estrategia de sostenibilidad hay que utilizar narrativas con sentido publicitario, entonces seguramente Pintuco dice le ponemos color a la vida y cosas de esas, ¿no? Y, y ahí está. O sea, ahí ya uno tiene elementos para empezar a pensar en términos estratégicos. Y lo está diciendo el presidente de la compañía. O me estoy equivocando. Y después viene toda la carreta, el desempeño ambiental de las operaciones ha sido nuestro ADN, por supuesto. ¿Cómo, ni, cómo va a poner un presidente en un reporte de sostenibilidad público dirigido a stakeholders que, las, que el, el, el, el medio ambiente no está en el ADN de una compañía como Pintuco? Es obvio, pero eso es carreta. Pues sí, hay que creerle a las empresas. Pero es que el ejercicio que estamos haciendo aquí es otro. Estamos mirando, extractando, coligiendo, que fue la palabra que utilicé en la sesión anterior, a partir de la lectura de la estrategia de sostenibilidad, una estrategia competitiva. Sigue. Eh, Andrés, por favor, ahora sí la tuya. Le damos vale. para Postor. Bueno, voy. Voy a intentar, es la primera vez que comparto pantalla. Yo soy, yo tengo las manos izquierdas para la tecnología. Tú no eres nativo digital. Como no. Yo tampoco. Estoy aprendiendo, pero entonces aquí dice, presentar toda, toda tu pantalla, ¿verdad? Sí, puedes utilizar ese mecanismo. Listo. Entonces, doy compartir. Y me paso de una vez a la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva? No. Primero dices compartir y picas ahí la pantalla y después sí ya buscas la diapositiva. Creo. Ah, bueno, perfecto. Exacto. Ahí ah, bueno. ya estamos viendo la diapositiva. Bueno. Pero... Déjame déjame primero hacer un comentario general. Sí, sí, por supuesto, el profesor Uribe, que pidió una tarea muy concreta, cuando ve esta diapositiva llena de eléctricas chiquiticas y con una, una infografía, me, me, me pone un poquito a la defensiva, porque no estoy en plan de leer infografías. Las, las hubieran podido poner en otras diapositivas, pero como la tarea la redujimos... Pues sí, esa, esa, esa mega que ustedes tienen ahí, pues hacía parte de una diapositiva que, que, que seguramente fortalecía la narrativa. el centro de, del trabajo donde ustedes, ¿cómo fue que dijiste? ¿Se quemaron el coco? <risa> no Nos dimos la pela. <risa> nos, el, bueno, perdón, nos dimos la pela, es la narrativa estratégica de... de de, de Postón está planteada en los siguientes términos. Está muy bien iniciar así. Así era la tarea. Léela. Una estrategia de crecimiento basada en innovación, sostenibilidad y en desarrollo de branding. Para ahí. Muchas empresas están utilizando la sostenibilidad como un apalancador de su estrategia. Inclusive en clases anteriores les dije que la sostenibilidad ya no es simplemente un anhelo de responsabilidad social, sino que le está dando réditos a la estrategia de las empresas. O sea, ser una empresa sostenible en un mundo donde hay clientes informados, etcétera sobre la trazabilidad de productos, sobre eh, la calidad, sobre la protección del medio ambiente y todo, eh, genera por supuesto en las empresas un rédito si ellos tienen la credencial de sostenibilidad y la utilizan. entonces este grupo está diciendo otra vez y tu tiene una estrategia de crecimiento y la la no, no la palancan, la están basando vamos a ver en qué la palanca innovación sostenibilidad y desarrollo de brand o sea la marca indudablemente Postone es una empresa en colombia que es una marca muy reconocida, por lo tanto ellos siempre basan lo que hacen en su branding. Ellos no van a perder la oportunidad de seguir insistiendo en el branding. Entonces las, las estrategias de marca siempre van a estar ahí presentes. Sigue. Dirigida a fomentar la cadena de valor para los stakeholders y liderar la industria de bebidas dentro del ecosistema empresarial nacional eso suena lindo, pero aquí la clave es el deseo del liderazgo, o sea esta empresa quiere ser de punta por lo tanto el liderazgo desde el punto de vista del análisis estratégico en entornos de competitividad es que ese mercado es muy competitivo fácilmente un consumidor se puede pasar de un producto post que le dicen ahora en una tienda a un producto Coca-Cola o lo que sea y hay gente que dice no, qué pena con usted, pero entonces deme una, una, un vasito de agua porque yo una Pepsi no me la paso o yo prefiero una naranja postobono bueno, ya esa no existe, que me encantaba todas son un veneno la manzana postona ¿a ti te gusta la manzana postona Andrés? De cuando era niño, sí, pero ahora me gusta la Coca-Cola cero a mí también, fíjate Nada que más me gustaba a mí cuando salía de viaje con mi papá llegar a Girardó y tomarme una naranja postobón, en ese calor tan horrible. La, Veneno. La Tamarindo. Una Castalia. O una Castalia. ¿no? Colcán. La Castalia, sí. <risa> tamarindo. Eh, cola y Pinto. Todas esas venenos que tomamos en Colombia durante muchos años. Sigue con perspectiva de expansión internacional a 2024? Bueno, yo por ejemplo hubiera utilizado la palabra liderar la industria de bebidas, yo hubiera utilizado para que cogiera más fuerza la narrativa, liderar la industria de bebidas dentro de un ecosistema empresarial nacional muy competido. Porque entonces cobra fuerza lo que ellos hagan para liderar. Y la forma como ellos los están liderando es una estrategia que les tiene que generar crecimiento si y solo si hacen innovación, sostenibilidad y desarrollo de branding. Según entiendo de la narrativa de la estrategia que está leyendo Andrés. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí, Muy bien. Sigue. Desde esta concepción, la estrategia se identifica con el acrónimo MEGA meta estratégica grande y ambiciosa esas líneas le sobra yo la quitaría cuál desde esa concepción la estrategia se identifique con la de eso no sirve para nada Ahí no estás diciendo nada de la narrativa ya es que eso se incluyó debido a que un miembro del equipo opinó que dentro de la carta del presidente del cio eh, Tenía mucho énfasis este, esta situación de la mega, o sea... Sí, idea. no, eso... Bueno, y ustedes la pusieron por respetar la opinión de su compañero, está perfecto. Sí, es cierto, ya se los dije, porque hay empresas que ya no están haciendo visión y misión, sino que se están moviendo en una mega, que es el acrónimo... No, no, no, déjala, déjala, ya, ya sabemos que sí. Pero ni le quita ni le pone el sentido de la narrativa estratégica. Si tú pones al presidente... De, Ostobona, recitar tu narrativa, él no va a decir dentro de nuestra mega. La, ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Bueno. Pero para hacerla más corta y para que saquen cinco, yo le quitaría este dentro, desde esa concepción. Porque no, no le está quitando ni poniendo, entonces al oírla nos saca del cuentico de la narrativa estratégica. Listo, no, pues cinco. Cuando el lobo se va a comer a caperucita y de golpe la abuelita golpea o grita, pues no, uno tiene que callar a la abuelita. Vale. Entonces, ya, listo. En, eh, nosotros incluimos este segundo párrafo porque ah, es, sí, sí, sí, es sí. fundamental tener en cuenta qué? que Postobón, eh, si bien es cierto, es independiente, pero la fundación Postobón juega un papel fuertísimo en la imagen de la misma Postobón a nivel internacional y realmente viene a ser la punta de lanza en apertura de nuevos mercados. El, Entonces el, tienes de que decir porque cuando yo lo leí dije, esto sobra, entiendo que Postobón tenga una muy sólida estrategia de responsabilidad social corporativa pero no le da mucha fuerza a la narrativa de la estrategia de negocio, la comercial. Pero, como yo no me leí todo el reporte, pues si tú dices eso, ¿no? en vez pues, de decir en concordancia con la estrategia, tú puedes decir, y una de las puntas de lanza, o de la punta de lanza de la estrategia de negocio comercial o de crecimiento para apalancarse en otros mercados está aliada a la fundación postón Porque acuérdense que hay que tener mucho cuidado en la mezcla entre la empresa y la fundación o la, la fundación que la empresa crea para hacer el bien. Es el caso de Microsoft y la fundación Bill y Melinda Gates. No, hay ningún tipo de relación y el señor Bill Gates no, quería que existiera ninguna mención de la empresa Microsoft. De la cual él es uno de los grandes dueños, a su fundación Bill y Melinda Gates. Bueno, mucha gente, como ve que el señor Gates está ahí, nos dice, no, y aquí Microsoft se salva porque a través de, de la fundación del señor Gates hacen el bien. No, señores. La fundación Shell en Colombia, por ejemplo, tenía eso. Ahorita vamos a poner a los del grupo Shell a que nos expongan. Eh, entonces, uno pudo utilizar eso, la punta de lanza para entrar o para la incursión en nuevos mercados o, o para su expansión regional, que son los términos de la ciencia de la administración de empresas, es las acciones de, paralelas de la Fundación Postobón, que actúa desde la innovación social y la solidaridad para fortalecer los vínculos con los clusters, el consumidor final, que son los que apalancan qué. Pues el crecimiento de la compañía con base en que los consumidores van a querer una postón y no una castalia. <risa> Cierto. O una Coca-Cola cero. <risa> eh, pero, pero está interesante el complementar esa narrativa de arriba con la forma como ellos, dentro de su modelo de negocio, utilizan la fundación para los propósitos del negocio, no, no para hacer el bien. Bueno, estoy diciendo que uno tiene que ser crítico de las estrategias de responsabilidad social corporativa de las empresas. Pero fíjense que eh, desde, desde, la, desde los objetivos del fundraising, si yo me leo esta narrativa estratégica de Postobon. Y, voy a, y, estoy, y soy una asociación de, no sé, de, de, de, de campesinos en el, en el Bajo eh, Cauca, lo que sea, yo diría, hombre, a la larga apostóbal me le puedo acercar como un posible donante o un aliado estratégico para una estrategia de fundraising, sí y solo si sí, yo le pego a lo que él quiere obtener de mí en función de su estrategia de negocio, ¿o no? Cierto. Yeah. Sí, Entonces, muy interesante. Te felicito, Andrés, me encantó. Pues, Mejoró un poquito. Eh, Sir George, el, el, el equipo le agradece a usted la colaboración. Realmente nosotros iniciamos con una interpretación de la estrategia, una estrategia adaptativa, porque el presidente hablaba pues, del impacto que ha generado el COVID en esta industria que realmente sí, claro. la ha golpeado muy fuerte. Sí, y... claro, frente a la materialización del riesgo con el COVID-19, podrían utilizar el mismo concepto de CEMEX de reducción del riesgo generado por el COVID-19. Sí. Pero Porque en muchas empresas en, tuvieron que construir acciones para contrarrestar el riesgo que generó la pandemia. Enhorabuena... En eh, Sir George nos orientó hacia eh, el criterio de crecimiento y realmente en el crecimiento se, se compila todo el todo el toda, todo el proceso también de adaptación. O sea, quien quiere crecer tiene que adaptarse. Claro, claro. Y sí, claro. eh, por claro. ejemplo, en el, sí, el grupo Carvajal eh, utilizó la palabra que seguramente utilizó por allá el presidente de la compañía de agilidad. Ustedes ya saben que en la ciencia de la administración de empresas de la agilidad, que es un término nuevo que se utiliza, el lean production, todo ese tipo de cosas. Pues la agilidad está asociada a las operaciones. Entre más eficientes haga yo mis operaciones, pues más le pego yo a una estrategia de agilidad que me permite responder o a las fuerzas del mercado o a lo que sea. Lo que pasa claro. es que los de, los de Carvajal se metieron ahí un poco de carreta y lo único rescatable es el último renglón. Bueno, dejo de dime. compartir. si ¿Sí, deja de compartir porque Jairo, ¿quién fue el bueno. que pidió la palabra para compartir? Sí, sí, profe, sí, nuestro grupo. Dale, Jairo. ¿Quiénes son ustedes? Eh, Ramo. Ay, Ramo. Ramo, ramo. ¿Ya lo está viendo, profe? Sí, está perfecto. Ok, gracias. ¿Lo, ¿Lo leo? Sí. Ok. Con el propósito de seguir construyendo país y brindar progreso. Ramo llega a gran parte de Colombia con toda su variedad de productos, utilizando recursos nutritivos y fuerza de venta local, creando empleo para muchas fami para para mucha familias generando un impacto social positivo. Su estrategia es sostenible mediante el manejo de recursos eficientes, estricto cumplimiento del plan económico y la consolidación de nuestros aliados estratégicos, aplicando innovación alimenticia en la presentación de nuevos productos, mejorando la competitividad y aumentando su diversificación, en la participación de nuevos mercados. Muy bien. Sí, señor. Pregunta, ¿cuál es la estrategia de Ram? O sea, va incluida de todas maneras, o sea, aquí estamos viendo que tienen eh, eh, estricto es cumplimiento del, del plan económico y consolidación. Dime cuál es alimentos. la estrategia de Ram. Utilízame un verbo de acción. ¿Un verbo? Sí, así como la estrategia de CEMEX bueno. y de, de postores crecer. ¿Cuál es la estrategia de Ramo? No, eh, también está creciendo, profe. Ellos tienen, ya están... No, no, no, no, no, no, no. como que también está creciendo? Yo quiero leer el cuento. Ok. Por favor, cuéntame el cuento de Ramo. Bueno, Ramo está creciendo hacia nuevos mercados, está participando ya en cinco países internacionales, o sea, bueno, cinco países... Eh, Sí, pero es que eso no, eso, no, eso no me lo estás diciendo ahí. Tú no puedes empezar una narrativa estratégica diciendo con el propósito de seguir construyendo país. Perdóname. Sí. Si quieres ponerla, ese sería el último renglón de la estrategia. Nuestra estrategia es X, hacemos esto, ganamos toda la plata, utilizamos la innovación, los productos, los no sé qué, y a la larga con hacer eso, Seguimos construyendo país. ¿Ese sería, el, ¿Ese sería el, el objetivo final? Eso no es un objetivo. Eso es una realidad o un anhelo o lo que sea. Sí. Pero eso no... Tú no puedes empezar una, narrando una estrategia porque en el segundo renglón me quedo dormido con el propósito de seguir construyendo país y brindar progreso. Ramos llega a gran parte de Colombia... Con toda su variedad de productos. Bueno, como el profe Uri está pensando en estrategia, en la palabra gran parte de Colombia y variedad de productos me suenan a estrategias de consolidación en el mercado colombiano y diversificación de productos. Utilizando recursos nutritivos. Bueno, ¿será que la fuerza de la venta local es importante? ¿Será entonces que la estrategia de Ramos es una estrategia comercial de venta? Pero su estrategia es sostenible, ¿eso qué quiere decir? ¿Sostenible en qué sentido? Ya sabemos que la sostenibilidad para nosotros tiene dos acepciones: la acepción de mantenerse en el tiempo financieramente y la triple dimensión de lo económico, de lo social y lo ambiental. Pero, pero. ¿Pero eso es una estrategia? ¿Su estrategia es sostenible? ¿Cuál es la estrategia para que sea sostenible? Te pregunto. Ok, bueno. listo, profe. Sí, señor. ¿Entiendes? Uh -huh. De acuerdo. Ahora, consolidación de nuestros aliados estratégicos. O sea, que para que su estrategia comercial cobre sentido, ¿usan alianzas estratégicas? Sí, señor. Sí, señor. Ah, sí. ¿y será que por allá arriba para poder construir país y brindar progreso y toda esa carreta, eh, la variedad de productos que están teniendo o la diversificación está orientada a la innovación alimenticia? Okay. ok. ¿Y será que todo eso sí, sí les mejora la competitividad y su diversificación en la participación de mercados? ¿O será que la palabra que ustedes están utilizando, diversificación en la participación de nuevos mercados, es que Ramo, además de tener una estrategia comercial en Colombia para cambiar el país y llegar a todas partes, ¿están empezando a buscar una estrategia de expansión internacional diversificando sus mercados? Ok, de acuerdo, profe. ¿Ves? Entonces, esas palabras que tiene, eso que tú tienes ahí, que no puedo llamar una narrativa, pero que es un esfuerzo que ustedes han hecho de extractar de lo que Ramo hace, porque pues lo pusieron ahí, tú me da, tienes respuesta de que a cinco años y no sé qué. Ustedes ahí tienen los elementos para construir la narrativa. Pero eso hay que decirlo, con unas palabras claras, coherentes, lógicas, con sentido estratégico. no Y después tú puedes decir, si la estrategia... Pueden decir, la estrategia de ramo es una estrategia que tiene doble carácter. Uno nacional, que es consolidarse con productos diversificados. Y una internacional, expandirse en mercados a través de alianzas estratégicas, con el propósito de seguir construyendo país en Colombia y brindar progreso con alimentos o productos que tienen innovación alimenticia. Profe, dime. Uh -huh. Es que la, eh, eh, eh, en la carta de, del CEO de Ramo, eh, eh, se extra, nosotros colocamos lo de consolidación porque él ahí hace mucho énfasis en consolidar las alianzas que ya ha venido construyendo de años atrás. O sea, que él quiere consolidar esas alianzas con el campo, con el consumidor y con la industria de alimentos. Bueno, entonces cambien, díganle, la estrategia es una estrategia de consolidación. Devuélvete a la diapositiva del, de la carta del presidente. Sí, señor. Pero la coloco más, un poco más. No, ahí está bien. Ahí está bien. No, está bien, sí. no vamos a leer el, los, los detalles. Fíjense los, el, lo interesante de esa frase tan romántica y de cajón que obviamente tiene que poner un, es, un experto en publicidad para un reporte de sostenibilidad. Resiliencia con el corazón. Uh -huh. Explícame qué es la resiliencia con el corazón. Como, como el, este, este reporte fue del año 2019, el, ellos prácticamente basaron toda la, la estrategia que utilizaron para la, la problemática del COVID. Entonces hablaron de mucha eh, parte de, tele, de, ¿cómo es? de trabajo virtual, de ayuda a las personas, de ayuda con la Cruz Roja. Hacia las personas. Yo me lo vi ahí. Ellos sí, lo que habían hecho, ellos lo que hicieron a la larga. Sí. En este, y lo cuentan en este reporte, fue una estrategia de choque. Sí, correcto, señor. Y a la larga es obvio que en una situación de COVID y de crisis, uno no se mete a expansión en los mercados, No, lo que trata es, bueno, quedémonos quietos y consolidémonos. Sería, sería una forma de pensar en una empresa de industrias alimenticias como esta. Aunque yo creo que todos los niños que tuvieron que aguantarse unas eh, conferencias eh, eh, virtuales eh, mediocres durante casi dos años, pues lo único que comerían sería Chocorramo. Sí. que se alimenta un niño en una clase virtual. Yo me alimento de whisky y vino, pero me da como pena ahorita que estoy grabando tomarme el vino que tengo acá, pero... <risa> <risa> <risa> <risa> eh, pero muchachos, esa narrativa no es una narrativa, pero tiene los elementos para construirla. Ok, profe. Entonces, yo los invito a que hagan ese esfuerzo de acuerdo con, con lo que estamos discutiendo aquí. Porque estoy seguro que ustedes tienen los elementos para hacerlo. Pero Jairo, tú no puedes es, explicar narrando una estrategia, diciendo, la estrategia es seguir... Construyendo nuestro país, además, utilizar como si eso fuera, entre comillas, como si fuera escrito por ellos. ¿No? Ok. Constru y consolidación de nuestros aliados estratégicos, no. Si lo están redactando ustedes, sí, sí. ustedes, tienen que decir, y sus aliados estratégicos en los países, o los aliados estratégicos para abrirse mercados eh, en los nuevos mercados, o lo que sea. Sí, es que eso no se mete con la, con la retórica y termina como metiéndose también en el cuento de, de, de la empresa, pero sí, sí tiene razón. Me encanta que hubieras utilizado la palabra. Uh -huh. Indudablemente esto tiene algo de retórica, uh -huh. pero no en una forma peyorativa, sino que es que la narrativa eh, eh, implica eso, implica una retórica que convence. Por eso todos los grandes senadores, obviamente no en Colombia, estudiaban oratoria y eran unos expertos en la retórica. ¿Por qué? Porque saben en este momento, y yo se los dije con Trump, de ejemplo, que no gana la carreta, sino un cuento bien contado. Trump ganó las elecciones porque se inventó una retórica, un cuento que todo el mundo le creyó, make. America Great Again. El tipo lo único que tenía que hacer era eso. Y sus estrategas de comunicaciones hacían unas gorras que decían America First. Punto. Entonces, ¿qué pasa en el imaginario de la gente que está acostumbrada a que le cuenten cuentos? Más los americanos que nacen con todos los cuenticos de Disney. Ahorita a ustedes les va a tocar los que tienen niños tenerse que aguantar ese cuentico de Disney que nos hicieron el honor de, de, de, de sacar por Colón, encanto, lo que sea. encanto sí. Qué delicia no tener que ir a verla, pero es porque no tengo niños. Pero sus niños van a salir encantados. Porque es un cuentico muy bien contado de eh, 100 años de soledad o lo que sea, no sé. Entonces, Jairo, Gracias sí, por compartir okay. tu Dale. diapositiva. Sí, señor. Gracias a usted también, profe. Excelente. Denle un, como diría, eh, como diría Andrés, parafraseando al profesor Uribe, échenle dos herbores. Ok. Y convénzanse ustedes de que tiene sentido. De que retóricamente, acepto tu, tu término, es creíble. Sí, ok. Dale, profe, muchísimas gracias. No, muy bien. A ti. Shell, con Shell hemos sufrido. ¿Dónde están los de Shell? Shell era el trabajo más difícil. Eh, y les voy a decir por qué. Shell es una compañía, pues ustedes saben, milenaria. Eh, ellos son expertos, por supuesto, en estrategia. Eh, y son expertos en, en innovación y son expertos en prospectiva. Si ustedes quieren leerse el mejor documento escrito sobre prospectiva, eh, váyanse a la página web de Shell y descarguen una cosa que se llama eh, Seeing the Future, algo así sobre el futuro. Es una cartilla sobre prospectiva estratégica impecable. Y, y creo que tiene una versión en español. Pero hay empresas que no les gusta contar su estrategia en el reporte de sostenibilidad. Y se cuidan mucho de contarla. Entonces a veces le cuesta uno trabajo extractarla. Hay que exprimir el reporte de sostenibilidad como para mirar ahí uno entre líneas. Y a Shell le pasa eso. Eh, obviamente el grupo de Shell hizo otra tarea, pero... pero, pero pero después que les hice los comentarios empezaron a acercarse a mirar la estrategia, entonces quiero que nos muestren la última diapositiva ¿Quién estaba liderando tu grupo, Luis Fernández? ¿Luisa? Buenas noches, profe ¿Cómo estás, Luisa? Luisa, Daniel Fernando Además era un grupo gigantesco, ahí tienen un brain power Sí, aquí estamos Yo no sé Dani si puedes Espérate, a ver si la encuentro si, si me dejan presentarla Tal vez lo hemos transformado un No importa Ahí vamos a ver cómo evoluciona sí, No sé quién será Yo escucho interferencia soy yo. ¿Están viendo mi pantalla? Estoy compartiendo el celular. No sé si lo voy a la infografía que ustedes hicieron primero, sí, bien, Luis Fernando, la interferencia viene de ahí. Ya. Perfecto. Muéstrame la, la última infografía que es interesante. A veces, voy a hacer un comentario: a veces las empresas se inventan un término que se convierte como en su leitmotiv y su punta de lanza. Creemos. Eh, por ejemplo, en el ejemplo que yo les hice hace unos días para mostrarles eso. Nike, por ejemplo, que es una compañía de innovación. Nike produce zapatos, de, bueno, en general, más, más de 100, diferentes tipos de productos, pero su, su core, digamos, está en los zapatos e innovan. Cada año sacan 15, 20, 30 diferentes tipos de zapatos con la misma vaina, pero con toda clase de innovaciones. Las estrellitas de Cardi B o el chulito de... No sé si Michael Jordan es Nike o no, pero bueno, lo que sea. Entonces, aquí los señores de Shell utilizan un término que se llama, ¿cómo? Power in progress. Power in progress. ¿No? Pero fíjense que cuando uno lo pasa al español y lo está pensando con pensamiento estratégico, ¿Qué es power en español en términos de, de, de la ciencia de la administración de empresas? Ustedes lo utilizan muchísimo. ¿Liderato? ¿Liderato? No, Liderato. empoderar. Empoderar, sí. Es una palabra que nos encanta ahora en Colombia. Empoderar. ¿O no? Y si esta es una compañía del sector energético que por supuesto lo que hace es empoderar con sus productos, hagan el favor, petróleo, nada más contaminante en el planeta que el petróleo. Entonces, pues, están empoderando para generar progreso. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿qué carreta me están tratando de meter los señores de Shell para que yo me la trague? ¿O no? emisiones de carbono cero al 2050 y respetar la naturaleza. Váyanse a un campo de petróleo operado por Shell y verán ese desierto. Con todo respeto a los señores de Shell, que fueron amadísimos míos cuando yo era agregado comercial de, de Colombia en Londres. Hicieron una despedida con ellos y los de British Petroleum en Finsbury Park. Espectacular cuando Marta Lucía Ramírez me echó de Proexport. ¡Ay! Se me dañó la, la tarde. Bueno, dale, Daniel. Pues, profe, tenemos esta ya un poco más estructurada, pero estábamos viendo, eh, buscando la forma de resumirlo, porque pues hemos encontrado varios elementos que bueno. consideramos... Eh, son parte de esa estrategia de competitividad. Muy bien. Y obviamente se inventan entonces un cuentico. Ustedes hicieron una traducción muy chévere. Impulsar el progreso. Eh, pues yo utilizaría empoderar el progreso, pero, pero está bien. Pero, pero, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿qué carreta es esa? Entonces, ustedes cogieron muchos elementos que hay aquí porque obviamente estas compañías tienen el upstream y el downstream y en el upstream están tratando de cambiar y transformarse en energías renovables, pero realmente el negocio fuerte está en el ¿cómo se llama? el oro negro o cosas de esa naturaleza. Vuestra manera que llegaron con el segundo hervor y los desmayos de Luisa. <risa> Pues, eh, quisiera complementarle ahí un poquito a Dani es que vimos cómo eh, en, en su estrategia donde se fundamenta a partir de tres pilares que tienen como el crecimiento, la transición y el upstream, eh, ellos… ¿Cuál es la estrategia HLS? La estrategia básicamente… ¿Crecimiento? ¿Igual? crecimiento a veces suena una verdad, pero grullo pues, decir que la estrategia de una empresa es crecimiento. que es Todas las empresas buscan eso. Pero también hay momentos en que, por ejemplo, ya hemos hablado, buscan consolidarse, o diversificarse, o expandirse. O las tres. Sí, Aquí usted llega sí. a la conclusión de que ¿un crecimiento con qué. Un, un crecimiento, pero también pensando en la transición a, a, teniendo en cuenta un problema global y volviéndolo una bandera, una apuesta, y lo muestran como una oportunidad para la producción limpia y para la eficiencia energética en el uso de hidrógeno y de bioenergías. Exacto. Entonces, fíjense en ustedes que la estrategia cualquiera que ella sea, está acompañada de una muy fuerte campaña de publicidad que es el power in progress. Porque de entrada una compañía como Shell, aunque obviamente la marca Shell es tan importante en el mundo en términos de recordación, que ya ni siquiera la compañía utiliza las letras de la compañía, sino con, con el solo hecho de ver una esa conchita, sabe que esa es la compañía. Imagínense el valor de la marca Shell. Pues ellos obviamente van a utilizar eso y son los maestros de la publicidad porque el negocio sucio del petróleo requiere de unas estrategias de, de comunicación y de publicidad gigantescas, gigantescas. Entonces utilizan ese tipo de cuestiones como impulsar el progreso. Entonces si ustedes le dicen al presidente decir, bueno, cuéntenos su cuentico, es muy probable que él diga, nosotros estamos impulsando el progreso mediante una estrategia de crecimiento, pero también haciendo transiciones a la, a las energías, a las, a la energía renovable y, y, y atendiendo las tendencias de la, del upstream. ¿Upstream o downstream? Upstream. Dale, Luisa. Eh, además, la estrategia también presenta algo que nos llama mucho la atención, eh, que es la creación de valor eh, en términos de, sosteni de sostenibilidad. La estrategia lo bueno, que pretende oh, es. Hacer... Aquí sí quiero hacerles una mención a todos. Ojo, ojo con esa carreta de la creación de valor compartido. Cuando una empresa les diga que está haciendo estrategias de valor compartido o de valor agregado, vuélvase sospechosos y miren dos veces. Eso no es tan fácil. Generar estrategias de valor compartido es muy difícil y de valor agregado más. Porque las estrategias de valor agregado no solamente están asociadas al precio del, del producto o a la calidad o un servicio. Ya hoy en día. Muy bien, Luisa, pásanos la, la narrativa, por favor. Eh, bueno, pero, pero quería um, agregar algo en cuanto a la creación de valor, porque eh, hay algo, por lo, por lo menos en, en lo personal, que, que me causó mucha, no sé, como diría el profe, como mucha sospecha, porque muchas veces la creación de valor es una extracción de valor en términos de lo que Mariana Mazucato nos muestra, como, como las empresas que se ven mostrando eh, esos cambios en, en términos de problem, de los problemas que, que nos atañan globalmente y lo utilizan como una oportunidad porque nos mencionan que hay una transición que además de todo es resultado, sí. esta transición a emisiones netas cero, de manera intencionada y de Pero manera... Eso todo es un uh -huh. Eso todo Es un yo, yo entiendo la claro, en señora una empresa de las que más súper contaminante tiene en este momento. Muéstranos, muéstranos la, la, la estrategia a la que llegaron, porque quiero que el grupo Corona nos muestre su narrativa. Eh, pues llegamos a que el, el, el Power. Esta es la muestra. Daniel. Daniel la estaba mostrando compartiendo la voy leyendo claro. para ganar tiempo no no no no no muestra no. no. como estaba Daniel estaba mostrando porque hay una interferencia entre tu micrófono pero tenemos eh, eh, compañerita Luisa yo tengo la no tengo la última versión tú la tienes compárteme compártimela Sí, ya te la envié por WhatsApp. Sor, Sor ha entrado y salido como tres veces. ¿Quién está el grupo Corona, Paula? ¿Andreas? Iván, ¿tú qué grupo eres? Nosotros teníamos el grupo familia, profe. Ah, tú estás con Araceli, Sí, no? Araceli y Stephanie. Muy bien. ¿Quieres mostrarla ahorita? No, bueno, la busco. Ok. La que estás mostrando era la última. Dan. No está mal. Al cero que les iba a poner ya me empezó a gustar, Daniel. Sí. También por WhatsApp. <risa> ya no la he visto. Tenemos, eh, es que, o sea, la narrativa como tal. Teníamos esto como la diapositiva que íbamos a presentar, pero estamos construyendo la narrativa. No, pero ustedes presentaron al comienzo otra, en blanco y negro en Word, creo. Sí, sí, sí, fui yo. La voy a presentar, que era lo que estábamos... Pues, como el y, el y alguno está haciendo interferencia en el, en el micrófono que era Luis Fernando, mi micrófono. Creo que es Luis Fernando. Fernando. Sí. Bueno, apaguemos los micrófonos de Luis y Daniel a ver cómo nos va. Listo. Generar ingresos crecientes a partir de la extracción y comercialización de petróleo y gas. Ellos están metidos en más, ¿no? Por eso el, el power in the progress. Abarcando no es una palabra que nos quepa en el contexto de la administración de empresas. Porque ¿qué quiere decir abarcar la cadena de producción? Gestionar la cadena de producción. Promover la cadena de producción, hacer la cadena de produ producción más ágil. Hay que, que mirar, ¿qué quiere decir eso? Desde la extracción es downstream hasta la comercialización minorista que es el upstream. ¿Pero qué productos? ¿Petróleo y gas? Hidrógeno y biocombustible. Ah, por Ay, un no. lado, es que ellos hacen transformación. ¿Y dónde está todo lo de transformación en el contexto de una campaña publicitaria de no sé qué, sí sé cuándo? Porque tú no puedes decir, esta estrategia busca garantizar la sostenibilidad de Shell, eso no quiere decir nada. ¿Qué tipo de sostenibilidad? Ustedes no me pueden salir con la, la frase sostenibilidad ahí como de cajón cuando aquí hemos hablado de sostenibilidad más de 10 horas, eh, elaborando y puliendo el concepto. ¿Qué es lo que le pasa a Corona? Ahorita lo vamos a mirar. Mientras realizan una transición gradual de su negocio hacia la producción de energías limpias. Es que las empresas del petróleo la tienen difícil, como las empresas de de gaseosas y, y de cigarrillos porque tienen stakeholders muy agresivos que determinan su comportamiento estratégico entonces si, si acabamos de pasar la COP26 y todos los países están comprometidos a que el año 2050 no va a haber un solo carro moviéndose con gasolina y el negocio de esta gente es el petróleo pues, ¿qué, ¿qué están haciendo? Los señores de Postobón no van a hacer bebidas azucaradas al año 2050. Lástima porque no vamos a podernos tomar la Coca-Cola, perdón, la manzana Postobón. Difícilmente, doctor. Y miren la estrategia tan fuerte y tan agresiva de los señores de Coca-Cola que ni siquiera ya la llaman Coca-Cola cero, sino directo al, a la yugular, sin azúcar. Ya uno va a determinadas tiendas y pregunta, ¿tienes Coca-Cola cero? ¿Cero? ¿Será que sin azúcar? ¿No les ha pasado? Sí, señor. Eso era impensable hace 10 años que Coca-Cola sacara una campaña y menos un producto, Coca-Cola sin azúcar. La llamaban cero, light. Yo alcancé a comprar Coca-Cola light. ¿Eso qué era? Ahora no, sin azúcar. ¿Por qué? Porque la mega tendencia de la industria es moverse a bebidas sin azúcar. ¿Quién no aprobó esa porquería que venden de traída de chile que se llama el Nestí? Pues la gente le pareció elegantísimo para dejar de tomar Coca-Cola gaseosas sin azúcar tomar té entonces ahora los chilenos producen un polvo que se llama té yo no sé de dónde sale eso que llega a Colombia en toneles para mezclarlo ahí con un poco de azúcar y que después se lo vendan a uno y uno lo revuelve con agua y hielo y le echa limón ¿Alguno de ustedes ha probado ese Mencurge? Sí. Prefiero la Castalia. El cl un clásico. Cora Romero. Bueno, o con la estrategia de ustedes va bien, pero tiene que ponerle un Airborne, Daniel. Ya van encontrando cosas. Gracias, profe. Ya, ya, ya tenemos la idea. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Okay. Un abrazo. Y bueno, Pero ya bien. son las nueve. Voy a darle la oportunidad a Corona, que me interesa mucho. Me preocupa la de Alpina, la de Procaps, la del Grupo Bolívar. Me parece que es rescatable el análisis, lo mismo que la de Carvajal, el último renglón. Profe, qué pena, Ay, me excuso, pero tengo que ausentarme. Tengo clase ahorita también de 9 a 10. Be my guest. Bye, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Eh, con concreto me gustó. ¿Quién quiere presentar la de, la de Corona? ¿Quién está por ahí? Acá, profe. A ver, Juan David, dale. Listo, dame un segundo que estoy desde el celular. Listo, profe. ¿Se ve la presentación? Sí, pero no queremos ver eso. Queremos ver la narrativa. Estoy eh, presentando la narrativa, profe. No, ustedes me mostraron una diapositiva. Diferente. En la que subió... La que subió Paula. Espérame. Ah, no, pero de pronto otro grupo que también hizo corona, profe. ¿Quiénes son? Ah, sí, yo es que yo tenía al comienzo tres coronas, pero Paula aparece en dos grupos. No, esta es de eh, Edith, Juan David y Carlos. Bueno, no, esa, esa de ustedes tiene varios problemas, es, es totalmente de carácter descriptivo. Lo interesante es que el último párrafo es muy clave, ¿no? Es, Sí, sí. Eh, o sea, es que la, la estrategia, pues no supimos cómo abordarla porque eh, en la carta pues hablaban de lo que era la triple cuenta, pues sí, hacían obvio, mención de la, de la estrategia entre en los tres términos, económicos, sí, sociales sí, sí. y ambientales. Ah, Pero pues... A uno le pasa eso. Y cuando uno está mirando estrategias de sostenibilidad, pues solamente la estrategia de sostenibilidad y la sostenibilidad tiene tres dimensiones y una de las dimensiones es la económica. Sí, pero pues, pues abordando... no puede confundir la dimensión económica de la estrategia de sostenibilidad como si fuera la estrategia de competitividad, ¿ves? A ustedes sí. les pasó algo similar? pero de todas maneras yo descarté eso y dije, no, cuando ustedes me están hablando del aspecto económico de la estrategia, se están refiriendo a todos los aspectos relacionados con la, competi la competitividad en sí mismo, porque Correcto. está direccionado el crecimiento económico apalancado por el aumento de ingresos operacionales. La reducción y el control del gasto. La captura de sinergios o que sea, la satisfacción del cliente y la innovación como elemento transversal. Pero fíjense en ustedes que para Corona el tema operacional y organizacional a partir de lo que ustedes han escrito juega un papel fundamental. Me cuesta trabajo entender el papel que juega la innovación. Es, eh, es que el, la innovación, bueno, de pronto no quedó tan... Uh, claro ahí y digamos que el enfoque el papel ahí es hacer que los productos sean o hacer esa consolidación del portafolio más bien o sea que sean perdurables bueno eso eso ustedes no lo están diciendo ahí pero de una u otra manera está como implicado para que la narrativa cobre sentido sí profe es lo que les quiero decir entonces, lo, lo que, todo eso de arriba del mejoramiento del hogar y la construcción nueva y algo ahí, pues de golpe, de golpe, en la parte del apalancamiento, en la innovación, podría ser productos que generan ese bienestar en el hogar eh, y hacen la construcción nueva más sostenible. Ese tipo de cosas que están pasando en las dinámicas de la construcción de que muchas empresas lo que buscan es va a ser edificaciones con sellos de sostenibilidad muy fuertes. ¿no? Sí, aunque, aunque de hecho, profe, lo curioso es que en el reporte de sostenibilidad, eh, miremos, si acá la narrativa, empe em empezamos es mencionando que la organización busca ser una multinacional diversificada. Y Ajá. cuando en el reporte de sostenibilidad vamos a abordar la parte de innovación, pues realmente están es en el desarrollo de productos diferentes a los que uno pensaría que desarrolla Corona normalmente. Si están enfocados. Ahí entra, digamos, un poco la sospecha y la indagación. Muchas empresas colombianas a lo largo de los últimos 10 años se han convertido en translatinas. La razón es muy obvia. Colombia tiene acuerdos regionales de integración con muchos países de la región que ha permitido que las empresas se den cuenta de que vale la pena incursionar en mercados regionales donde tienen arancel cero por cuenta de los tratados de libre comercio. Y, y muchas empresas hoy en día no se definen como colombianas, sino se definen como translatinas. Es el caso sí. de Carvajal, por ejemplo. Corona igual, Corona, profe. Corona igual. Entonces sí, digamos que Corona es una translatina que está buscando llegar a ser multinacional. O sea, ella es Entonces la pregunta es, ¿diversificada en mercados o diversificada en productos? Ustedes no lo dicen. Una multinacional sí, sí. diversificada me suena como una multinacional loca. Eso, eso es más o menos Mark Zuckerberg. Creo que Facebook o Metaverso, como se llame ahora la compañía, es una multinacional medio diversificada. Pero, pero, pero lo digo por molestar. O sea, iría, iría más enfocada hacia los productos pues de lo que bueno entonces digamos, tienen sí, que decir sí. eso es una empresa que se piensa consolidar eh, en los mercados regionales sí. como una multinacional o pueden decir que es una translatina que quiere pero mira a que ser una multinacional. ahí lo mencionamos profe enfocada en soluciones y productos no pero eso para, me para mejorar eso es, pues es obvio eso sea, no es una estrategia. No creo que haya empresa que no esté enfocada en soluciones y productos. Para el bienestar o sea, no. del hogar y para el bienestar del país. Sí, sí, sino que era lo, lo que me mencionaba, si era diversificada en mercados o Eso, eh, lo en productos. Pasa como los de Ramo, que le, esa, ese párrafo le sirve al final. Entonces, ¿dónde está la estrategia de Corona? Miremos lo que dijeron sus otros compañeros. A ver si contrastamos lo que ustedes están mostrando ahí con lo que mostró el otro grupo. Ok, profe. Espérate y verás. ¿Ok, Juan David? Vale, profe. Pero tienes la idea. Hágale un hervor ¿Dónde está el otro grupo, Sor? Tú que estás entrando y saliendo. ¿Tendrías inconveniente en mostrarnos la diapositiva? Hola, profe, ¿cómo está? Tengo problemas ¿Ya? de conexión, aquí donde estoy. Sí he visto, sí he visto. Pero, pero ¿tienes Entonces, la diapositiva del grupo de ustedes? En esos momentos no, porque me tocó salir y ando desde el celular. ¿Quién de más está con ustedes? Jorge, Paula, vamos a mirar si están acá en el... Que nos den el en placer el lugar, de volver no a hacer la narrativa. Bueno, muchachos, mientras hacemos este, quiero hacer un panel de. Espero que este. Ay, es no, qué que pena. Dime. No, que qué pena que no tengo acá el dato ni, ni nada de esa parte. Bueno, yo la voy a buscar. Hágale, pues. Yo la tengo acá. Un minuto. Pero mientras la busco, quisiera oír sus comentarios sobre eh, este ejercicio que estamos haciendo. Eh, yo no estoy preocupado por la nota. Yo Creo adelante. que a mí me gustaría que nos diera palo la de nosotros. Bueno, claro. <risa> Iván, estás por ahí. Ustedes son familia. La de familia era, era una, una infografía. No más infografías, perdónenme, no más ensayos. Estamos al final de la maestría. Que me van a convencer a mí en un ensayo o una infografía. La de Postón les valgo ahí todo eso porque la van a quitar ahora. Profe, eh, y yo le envío eh, el resultado final de, que trabajamos ahorita. Bueno, listo. Al Canvas. Lo otro es que mmm, creo que comprendo bien porque nosotros cometimos esa. O, o hicimos ese proceso desde la desde justificar o desde fundamentar esa redacción y ¿sí? entonces siempre hay un temor de que se le vayan a uno las luces y de pronto en la emoción eh, prospecte algo que no es sobre la empresa y por eso entiendo a mis compañeros que han presentado infografías porque nosotros también las presentamos hicimos sí. básicamente para darnos el sustento a lo que nosotros finalmente redactamos, pero comprendemos perfectamente eh, su punto de vista y su expectativa en cuanto a que tenemos que ser más ágiles y más eh, expeditos eh, y breves en, en, en en la apreciación sí. y confiar más en nosotros, no tanto en la información que, nos, eh, que obtenemos del CIO y del de el, el RIC. Sí, claro, claro, no tienen toda la razón, pero, pero ay, ustedes están saliendo ya otra vez del enfoque académico y del, del marco de referencia académico, entonces tienen que volver al, al punto de ser absolutamente convincentes ya, con su narrativa y su conocimiento en el mundo de la realidad. Pues no me pueden aparecer con infografías en todas partes. Menos ensayos, por supuesto. Entiendo. Sí, ¿Están sí. viendo acá la diapositiva del grupo Corona? Gracias, doctor. Sí, sí estamos viendo. Sorry se volvió a ir. Entonces, miren mire la, la contradicción que me produce a mí este primer párrafo. La competitividad para Corona es una estrategia. No entiendo, porque lo que estamos buscando es cuál es la estrategia de competitividad. no Entonces, por favor, la estrategia de competitividad de Corona es, o la estrategia, como dice el grupo Postobón, eh, podría ser eh, descrita en los siguientes términos, tal, ¿no? Pero es un modelo de negocio orientado al cliente, vuelve y juega. Indudablemente, la estrategia está centrada en el cliente, pero no es la estrategia. Eh, y eh, a, más adelante... Eh, me parece que es una estrategia un poquito de crecimiento, porque aquí lo dice, pero apalancado o para garantizar una solidez operativa y financiera. O sea, es, esta es una estrategia que tiene como dos aristas. Es muy importante buscar la solidez operativa y financiera. Tanto que me atrevo a pensar que la estrategia de Corona en este momento, por lo que acaba de decir el otro grupo, no es propiamente crecimiento, sino más bien de eh, consolidación a partir de buscar una solidez operativa y financiera, donde el, la gestión operacional es fundamental y la palanca la presencia en, en, en muchos mercados donde hay innovación de procesos. Pero no estoy muy seguro. De todas maneras, Fíjense que este es el caso de una estrategia que además la mejoran mucho con la segunda diapositiva. Innovación de producto oriental, consumidor, crecimiento rentable, eh, ser los mejores lugar para trabajar, eso es otro carretazo. Eh, de golpe de ahí es rescatable eso. Pero, pero fíjense lo interesante de compaginar ambas. Eh, contribuciones del grupo de los dos grupos corona para saber a ciencia cierta cuál es. Eh, a ver, démosle palo a familia, Iván. Listo, vamos a, a recibir palo. No voy a ofrecer no, para no mirar la infografía, como dice el profe. Puesto la infografía de familia, no te dé pena. Ya fuiste eh, excusado por Andrés. Y Gracias. De esas excusas. Entonces, eso, es, eso es una tara. No, cierto, cierto. Son taras que nos quedan, pero las vamos, despejando. Nos vamos sí, despejando. Son taras que les quedan de la, de la maestría, es obvio. <risa> pero ahora vuelven al mundo de la realidad. Me voy a ir al lado de la estrategia nomás para, para no ya, hacer... Porque te dio pena Yo, pues, mostrarlo a otro. No, ya estoy claro, ya. Sonrojado aquí con todo el equipo de compañeros. Entonces la voy a parafrasear. Muy bien. Con el permiso de los... compañeros. No, a, mí me gustó, a mí me gustó. Entonces, ¿qué decimos? Familia, la estrategia de familia vamos allá de los productos que venden. Desarrolla una marca líder a nivel mundial en higiene y salud con un propósito superior hacia la creación de valor y conectada a la sostenibilidad, inspirados por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los clientes, consumidores, colaboradores, proveedores y la sociedad. Muy bien. Y no aquí, viene la parte, aquí viene la parte interesante de la estrategia familiar. familia. Ojo, ya allá arriba en lo que leyó... Eh, Yoan, un poquito de, de carreta y tal, ah. está el tema de la marca. Sí. La marca familia. líder a nivel mundial, por supuesto. Por eso aquí familia. está el mapita. Sí, es obvio. Familia es un branding company. Exacto. Para ellos la marca es absolutamente fundamental. Pero fíjense lo interesante: muestra lo, lo de innovar para ganar. Entonces, el este segundo bloque es de las que ustedes escogieron, donde la innovación no es un apalancador, sino es un elemento de la estrategia, porque dicen innovar para ganar. ¿Qué es ganar para familia? ¿Qué es ganar para familia? Pues salir a, que es a conseguir plata finalmente. Exacto. ¡Hola! Habló Araceli. Sí, no, le, no, le, no le demos vuelta, es eso. Exacto. La estrategia de familia es una estrategia que tiene, es doble. Branding e innovación. Es muy interesante. Eh, bueno, yo no soy muy... Eh, bueno, sí, tal vez sí. Eh, eh, tal vez es el único producto familia que tengo así... Eh, serán las servilletas, papel higiénico y todo, pero fíjense que uno encuentra en, eh, en los supermercados como cinco eh, productos de papel higiénico y de servilletas de, de familia eh, donde hay elementos de innovación muy fuertes, o sea, por el doblado, por la cantidad de hojas, o yo no sé exactamente, pero... pero y el proceso, y el diseño de nuevos procesos de negocios es fundamental. O sea, la estrategia de innovación y de marca está centrada en el cliente, es obvio, ¿no? Eh, y obviamente con el propósito de posicionarse a nivel mundial. Pero ahí lo están diciendo ustedes de alguna manera. Quítame todo eso de que la filosofía va mucho más allá de los productos que venden. ¿Cuál es la filosofía? Ser una marca líder que innova y que es reconocida por el consumidor, porque está enfocada al consumidor. Por eso innovan y ponen la marca a funcionar. ¿O me estoy equivocando? No, señor. No, así es es. Bueno, la idea, profe, es que nosotros de pronto la adornamos. O sea, sí pudimos extraer la idea, pero la adornamos mucho, ¿ok? Sí, eh, pues la retórica hay que ponerla, pero, pero como volviendo a lo que hemos dicho acá, me han molestado, ese hervor es precisamente para limpiar un poco la, la narrativa de cucarachas y, de, y de, de, de retórica innecesaria, que se le mete a uno para hacerla mucho más sencilla. Fíjense, la de Cemex tiene cuatro renglones y fue la primera que presentamos y nos gustó y nos convenció. O sea, el cuen, nos comimos el cuento, para hablar en términos coloquiales. Eso es lo que estamos haciendo acá. Pero es para qué, para qué hacemos todo este ejercicio. Primero para entender que, que uno puede sacar de todo esto y empezar a reconocer el comportamiento estratégico de las empresas. A partir de estos ejercicios ustedes pueden conocer el comportamiento estratégico de su competencia y saber por dónde va. Pero al mismo tiempo, al llevarla al plano narrativo, pues se están dando cuenta que ese, ese cuento tiene que ser vendible Y es ahí donde entran en juego las posibilidades de las causas en, en, en fundraising eh, y la forma como las empresas se están presentando en el mercado. Pero cuando ya hablamos del mercado sobre la base de una narrativa estratégica, ya no solamente a sus consumidores, sino en general a stakeholders, para poder seguir ganando en los mercados. ¿Está claro? Entonces, muchachos, con este ejercicio termino. Eh, les agradezco enormemente la oportunidad. Eh, y, y espero que los que quieran mejorar su narrativa por el simple hecho de mejorarlo, y sentirse convencidos de que lograron de ahí extractar, me la envían, yo con muchísimo gusto la incluyo dentro de los entregables que ustedes me hicieron hasta ayer a medianoche, con el único propósito de que aumenten su calificación, por supuesto, eh, pero, pero obviamente con el propósito de fondo de que entiendan el sentido de la necesidad de moverse en este escenario del pensamiento estratégico en la innovación, como ya magisters de la innovación, en el fundraising como futuros articuladores de estrategias de fundraising para proyectos de innovación social, y en el mundo profesional para que se les coma la gente la carreta de lo que ustedes estudiaron, con tele... Bueno, muchachos, muchísimas gracias, Sir George. Te lo enviamos al Canvas, a tu correo sí, o a tu WhatsApp, como quieran. A todos. Estoy brindando con ustedes la terminación del curso. No me crean que me estoy tomando un té. Es un Efectivamente, whisky. me estoy tomando un whisky con hielo. Pero eh, a la salud de todos ustedes y, y muchos profe. éxitos. ¿Qué marcha? ¿Usted puede subir la grabación ahorita de, esta, de este encuentro? Sí, sí, sí, con mucho gusto. Si me la pasa a Google, inmediatamente se la subo. Bueno, gracias. Diego, mil gracias. Luisa, no te desmayaste. Gracias, profe, por el apoyo y por Iván, todo. Muy bien, Andrés, gracias. Gracias, señor George. Mucha suerte. No fue, muchas gracias. Ya te envío en armas. Cristina, cuídate gracias profe por toda la crítica y comentarios muy bien, muy bien? Araceli, chao gracias. chao profe. muchísimas gracias Cuidado, muchachos Hasta luego. Bueno, Muchas gracias, chao. Profesor, profe. gracias chao compañeros sobra decir que ya a partir de este momento no son mis discípulos sino son ah. mis queridos amigos ah, que así sea profe que así sea chao Gracias, profe. Muchas gracias porque de verdad que fue más, más allá. Creo bueno, que el profe tengo, bueno. tiene el promedio alto. Promedio alto de profe. <ríe> bueno. Sí. Chao, Luisa. Muchas gracias. Mi profe, Adiós. muchas gracias. Estamos súper agradecidos. Un abrazo. Mucha suerte, ¿no? Sí, sí. sí señor. Chao, sí, Gabriel. Dicho... A dormir, Gabriel. <ríe> Siempre ha sido trasnochar. Sí, de tu papá. Bueno. <ríe> No, Gracias. Vale. Gracias, profe. Un abrazo. Adiós. Que nos volvamos a ver. Chao.